Módulo Académico de Aprendizaje, Gestión Ambiental. En la formulación de proyectos de inversión, se debe reconocer la importancia que tiene el determinar el impacto que va a tener el proyecto sobre el medio ambiente. De ahí que es fundamental el estudio de prefactibilidad ambiental que busca prevenir, mitigar y o compensar el impacto ambiental que puede tener el proyecto. Para ello, se debe cuantificar y valorar el impacto, así como las acciones tendientes a corregirlo, prevenirlo, mitigarlo y o compensarlo. A través de este módulo, usted aprenderá a justificar la toma de decisiones estratégicas en los proyectos de inversión pública, mediante el análisis de los efectos, impactos y normativa ambiental, en el marco de la estructura orgánica de la autoridad ambiental, el componente ambiental en proyectos de desarrollo, el análisis de la normativa, trámites y licencias ambientales. Adicionalmente, aprenderá sobre el manejo de las herramientas de gestión en relación al estudio de impactos ambientales en el marco de proyectos regionales, tales como el Estudio de Impacto Ambiental, EIA, y Plan de Manejo Ambiental, PMA.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 para el desarrollo de proyectos regionales, así como el análisis sobre la aplicación de las herramientas y metodologías aplicables a la toma de decisiones sobre los efectos e impactos ambientales en un proyecto de inversión.